y El chinchorro es una parte fundamental para el guayú, porque es su complemento en su vida. Es la segunda parte que lo arrulla desde los brazos de su madre, pasa al chinchorro es donde él lo arrullan desde bebé. Cuando ya el niño o niña crece, en el caso de la niña Guayú, cuando ya ya tiene su chinchorrito, puede permanecer desde el chinchorro de el que donde ella es bebé hasta cuando llega la etapa de la pubertad. De ahí se cambia ese chinchorro para contar una nueva historia es donde empieza a hilar otros sueños. Cuando ya esa niña ya pasa la etapa de casarse, es otro chinchorro que ellos le dan para poder compartir con su pareja. Ya no solamente es mujer, si ya una mujer adulta. Y dentro de ese chinchorro vuelve a compartir un sueño, no solamente el de ella, sino de otra persona que va a ser su complemento para toda su vida. Es donde el chinchorro hace su papel principal en la vida del guayú. Porque ahí salieron mis hijas de entre el chinchorro y lo hago para mis hijos. Toda la vida nuestra tenemos que tener ese chinchorro. Tenemos que dormir en ese chinchorro porque ya eso es una costumbre. Ya. ya hasta que uno muere, pues ya ese chinchorro ya no va a existir, sino ahora quedan nuestros hijos. Este es mi futuro, mi nieto. Si uno se escuesta ahí, piensa ahí hasta que uno se queda dormido, hasta que ah, uno sueño ahí, el chinchorro está ahí. Si no estamos, el chinchorro está ahí, esperándonos. Cuando llegamos, nosotros acostamos y en nuestro chinchorro. Prefiere chinchorro que cama. Al que tiene cama no lo puede llevar. El chinchorro recibe todo, recibe las energías de esa persona, para nosotros el chinchorro es nuestro refugio, nuestro complemento, por eso cuando llegan visitas lo primero que le ofrecemos es un chinchorro para que se repose su cuerpo dentro de él y ese chinchorro capta todas las energías de la persona. Anteriormente nuestros abuelos preparaban su propio chinchorro hilado en hilos. Hasta el día de su muerte se sabe que hay un chinchorro especial para esa persona. La preparan, la colocan en ese chinchorro, es velada durante todos lo, los tres días. Luego es enterrada con su chinchorro es envuelta. El tiempo de exhumación y el chinchorro se deshace, queda como parte de la tierra así como parte de, de, de su piel. ¿Por qué el guayuno se deshace mucho de su chinchorro? Porque él sabe que es su complemento y que ese chinchorro fue testigo de todos los sueños, sus tristezas, sus pensamientos, su, su sentir en, en sus cansancios. Cuando llega de alguna parte, cuando llega de un viaje, él se acuesta y descansa ese chinchorro es el que lo arrulla, por eso obsequias un chinchorro, tú no solamente estás obsequiando para el descanso de una persona, tú estás obsequiando un elemento fundamental donde ese chinchorro va a ser su complemento para poder descansar y aislar sus sueños nuevamente. A hey, chinkane, she put a